Una que intento ponerme en lugar de los demás Quiero luchar pero hay unas voces que no paran de gritar Ven conmigo, ven conmigo, pero yo no sé qué hacer Meto la piel de los otros mientras yo me desmorono Por dentro pierdo el control y el corazón lo tengo roto Son problemas del primer mundo, es donde nací No puedo evitar ser así, es mi culpa o oh, de todos De las masas, de los medios, del gobierno digo de luchar Pero por dentro tengo miedo a cambiar, a perder Y empiezo a dudar, es lo que ellos quieren, triunfan si yo dejo de estudiar Pero realmente la educación está dentro de su plan Porque tiene un gran vacío que es fundamental Si sí, aprendo a sumar, pero no a ser humano No respeto, solo quiero el dinero el lugar de la felicidad Como Coca-Cola La historia da un giro Los judíos es un lío Pasaron de morir En cámaras de gas A embotellar sangre de palestino Con gas me siento culpable Si bebo un trago Entonces cuando voy a un bar No quiero un refresco Y el agua embotellada es un timo Así que pido una birra Y vuelvo a mi lío Me alcoholizo Por mi ética, que es la misma Que me pide fumarme Un pitillo Más opio para pueblo Es veneno Que te quema lento por dentro Al igual que lo que estoy ahora bebiendo Soy hipócrita Es cierto Pero bebo como si no hubiera remedio, como si no a libros, es el mundo donde he nacido. O oh, me conviene decirlo, o oh, me conviene decirlo. O oh, me conviene decirlo. Mi amigo, ven, ven conmigo, pero yo no sé qué hacer. Contra las dudas, si te metes debajo de mi piel, bajo mi piel hay confusión. Mi ideología es firme o es ciega. Por unos millones pintaría de rojo el púrpura de mi bandera. Y si cuando envejezca me doy cuenta que estaba equivocado, si mi enemigo y yo estamos del mismo lado. Y eso me lleva a pensar que pasará por la cabeza de un policía antes de pegar a gente indefensa. Será por la presión, será su educación, será el dinero el odio, simplemente diversión. Se el efecto Lucifer. Ese poli puede ser un perfecto ciudadano que da dinero a UNICEF. Quizás le pase. O algo en concreto en su niñez Que lo trastornó y lo dejó con menos lucidez No sé, pero algo hay que hacer Hablando de revolución, conectados a internet Sentados engordando una generación de jorobados Con miopía de altos grados Con sus iPhones indignados en Twitter No me jodas, somos bocas o personas Anonymous está bien, pero nos contas la cara Ante los que roban, aunque en quien soy yo Para juzgar, me creo especial, pero soy igual Solo otra abeja en este corral de mente No seguir la corriente de gente Es seguir la corriente de gente que no sigue La corriente de gente, critico la Banca, luego voy al cajero, saco dinero, aunque sé que no debería hacerlo. Yo en una camiseta de che, no hago una mierda. Él tenía su yin yang como todo ser en una guerra. Liberó, pero también mató. Y ahí entra mi cuestión: ¿dónde está el límite moral? el la justa actuación. El fin justifica a los medios es Sparks contra Engels. Stalin no allende, lo que sí que debe haber es autocrítica. Supongo que es más fácil una revuelta violenta que pensar una estrategia pacífica. Cada vez que intento ponerme en lugar de los demás.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 Sorpresas, es rap, comunista, guagó rap, oportunista. Esto es camarada con máscara. Gritaos, quitaos la edad, la cara. Carajo, revolucionario. bueno, es comunista hasta los huesos. Para los Pinochets, oh, soy un che Guevara. Para los Che Guevara, oh.